¿tú ¡Hola, libertudes! Hola Hola libertudes! Hoy vamos a estar batiendo un récord. Sabemos que hay un récord de 950 personas haciendo slime a la vez, pero nosotros vamos a batir el récord del mayor número de primos haciendo slime a la vez. Vamos a usar solo líquido de limpias, bicarbonato y pegamento. tapones, este pegamento! Echamos todo en el bote. Venga, échalo. A ver si nos vamos a pelear. yo lo voy a coger con la mano y me voy a hacer la y lo voy a coger. así, bien. Si el no se Bueno, chicos, ¿cómo ha quedado eso? ¡Oh! oh muy bien por uh, Por aquí, slime. slime ¡Qué ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! chicas? A ver, qué chulo. El mío se va a hacer un, un churro. Un churro. Un ratito, voy a comer Venga, despide bien. De la... Adiós, divertues. Hasta el próximo vídeo. Dale por...? la campanita. Adiós, regresamos. venga todos. Seguirme el... Todos. Adiós, adiós. Adiós. Adiós. Eh? Superéis. Tiene que ser el mayor número de familiares. En este caso son todos primos haciendo slime a la vez. A ver si alguien es capaz de superarnos. ¿Vosotros qué creéis, chicos? ¡Adiós! ¡No olvidéis suscribiros a nuestro canal que nos hace mucha ilusión! ¿Verdad, chicos? ¡Sí! Y no olvidéis pasaros por nuestro Instagram. Os lo dejaremos aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, DiverTubers! ¡Hola, DiverTubers! ¡Hola, DiverTubers! ¡Y vamos a estar batiendo un récord. Hola, ¡Hola, DiverTubers! Hola, DiverTubers! Hoy vamos a estar batiendo un récord. Vale, venga. ¡Ya te vale! <risa> bueno, no, no mucho. ¡Venga! ¡Venga! Bien, pero Blanca ha saltado demasiado y te ha salido del plano. ¡No oh, ¡Venga, otra vez! 3, 2, 1. ¡Hola, Libertudes! Vale. 3, 2, 1. ¡Hola, Libertudes! ¡Hola, Libertudes! Vale, se me ha olvidado mismo ver la cámara. ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Tres! ¡Hola, River, ¡Hola, Libertudes! ¡Hola, Libertudes! ¡Hola, Libertudes! ¡Hola, Libertudes! la cámara. ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Tres! ¡Hola, ¡Hola, Libertudes! ¡Hola, Libertudes! ¡Hola, Libertudes! ¡Hola, Libertudes! Vale, a ver, que lo vamos a repetir. Cuando saltéis, cuando saltéis vosotros también gesticulando. ¡Hola, libertúbe! ¡Hola, libertúbe! ¡Hola, libertúbe! Muy bien, las peques se han quedado aquí quietas. Venga, primer paso, el bicarbonato. Ya. Venga, primer paso, el bicarbonato. Repite, ¿qué has dicho bicarbonato?